Hola, soy Naona y, y nada, estamos aquí en Cancoy. Vamos a grabar una serie de canciones en acústico, nuestras compuestas por nosotros, y esperemos que les gusten. Y, y ya está, con mucha humildad y trabajar. Esto se llama atento. A, ser a donde apunta tu mirada, no voy a ser tu calma, espero de una vez a que me bates por la espalda, hoy voy a ser tu llana. Me dije, te querré Como quieras que te quiera Y te quedaste callada Amor Te irás sin vueltas que me rendí Primero para en el suelo aunque te pese, pesará más lo que te quiero Despedirte sin ayuda a una vida que es solo tuya. Retrasas los porqués y aún dices que la culpa es mía por intentar. Calles de revés Y esperando en la esquina A que me digas de una vez Que me bebí en veneno Camine en el cielo Sabes que aunque me pierdas Bien, lo que mereces, basta ya atento, sabes que aunque regreses no serás más lo que deseo.